Lo que somos hoy apenas nos dura un instante. Nuestro cuerpo es un mundo en cambio constante. Nuestras moléculas nacen y mueren como lo hace todo. Así que cada pocos años de nuevo somos otro mundo. El joven no entiende de cambios, pero qué bello resulta. Su siempre te amaré, su no te perdonaré nunca. Es esa chispa de fuerza que constantemente le empuja. Ya sabrá cuando llegue a mi hora que nada de eso duda la persona que te dijo te quiero no es ya quizá conserve su sonrisa así que ahora te toca a ti conquistar esa plaza cada día porque siempre es solo una palabra más, es una promesa de que intentarás luchar por esto que tienes ahora, todavía, siempre. tiempo Descubrimos que pararse no es bueno, que vivir es subir y bajar como cometa el viento, que el viento se llevó tantos nunca y tantos siempre, así que mejor cumple.